Ni un chocolate detrás. Y Neto tanto mandado que mandó por el programa. ¿Tú estabas viendo el programa o estabas en Nueva York? No, yo no podía ver. <risa> yo, como yo. Si es vacaciones, ¿qué yo hago viendo yo el pongo programa? Yo como amigo tuyo que sale por no, todos no, lados no, no, y, no, no, y no, llama no, no, y hace la hora entera del programa. Mire, yo, yo siempre tengo mi mente en trabajo. Siempre tengo mi mente de trabajo, pero miren qué es lo que pasa. Cuando es vacaciones, no es vacaciones. Yo decidí, dije yo, dije yo, ven acá, cada vez que yo, aunque tengo vacaciones como que tengo tenga mente de trabajo, dije yo, esta vez no estoy en que... trabajo. Hay... ¿Cuántas veces apagaste? ¿Cuántas veces tú apagaste No, pues yo cambié de chi. ¡Oh, oh! ¡Oh! Atención que estaba Yo le algo. puse, yo le puse un chi, ¿Eh? yo le puse un chi allá y ya. ¿Cuántos mensajes tú encontraste cuando activaste el número? Tío? No, no, no, porque, porque, porque o sea, tenía el WhatsApp. Tío. Ah, ok, okay. Pero okay. la llamada directo la gente no me podía llamar. Oh, eh, estaba tenía, cotizado. Tenía otro número. Estaba cotizado, eh. Tenía no, un número era... americano. ¿Qué? ¿Qué? Un número americano. Un dos, un normal. dos, que ellos. ¿Cuánto? ¿Qué, ¿Qué, un que es, que yo? Qué? ¿Qué tú crees eso, Blaco? Normal. <ríe> bueno, miren. La perversa. ¡Ay! La perversa con un... Pin. Parece que la perversa... No, no, no, no me pongan ese video así. Póngame en el momento que ella, ella está en la caravana. Muchachos. La perversa pensó que las águilas las águilas habían ganado, porque fue recibao, en Puerto el... Plata andaba en una caravana con un pelotero de grandes ligas. Dilo. Por un, con un pelotero de grandes ligas. Que se rumor, ¿no, pelotero? <risa> eh, le dio con tosh Sí. Eh, eh. ni Candy Crush. Entonces, la perversa. Pobre Meloso. Él está con el Meloso todavía. No, sí. no, están juntos porque está con el pelotero. No ¿Cómo va a con el pelotero? No, no, pues, no, no, no, pues, no, pues le iba a decir, ¿cuál? no, ya. El pobre es ahí, pobre. El pobre. Ay, hombre, Entonces, la perversa andaba a desacatar con un grupo de gente. Por cierto, cada más cría que usted vea, le doy 50 pesos. Porque cada vez que usted vio... ¡Mira, viene a Macarilla! Ella 50. tiene una y la tiene abajo la vaivilla. ¿Eh? <ríe> ella que tiene una y la tiene después de abajo la vaivilla. No, pero pues ya cuando está presa. No en el momento. mira ahí. Cuando ella está desacatada. Entonces, oh. la de la, la, la perversa cayó presa. Y supuestamente el Ministerio Público está solicitando al pelotero que andaba con la Ya presa. se presentó. Ya se presentó. Ah, ya se presentó ok, sí. gracias por la información, Jorge Luis. Entonces, Carlos, me parece. Que esto me parece. que está sucediendo es porque... Aquí no hay control. No hay control. A veces viene a estar presa. Es no estuvo presa, estuvo presa. Ahora, yo no culpo, yo no, yo me voy a ir a otro lado del comentario. ¿Dónde están no, las autoridades? No, de, no plana, de las plana. autoridades, porque imagínate tú, ese, pero mi hijo, pero en la carretera de New Jersey, el sábado, hicieron una carrera de motores ¿tú? en Estados Unidos. <risa> Nueva York, o sea, que la gente está desacatento en todos los lados. Sí, pero en Puerto Plata han hecho varias vainas. Acuérdate lo que hizo el peregrino. Pero cuando ganó el Biden en, en el parque. Y él no es gente, lo tengo grabado ahí. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí celebrando a mi nuevo presidente. <risa> Tú no, ¿cómo? Atención a Dona ¿eh? Si mi nuevo presidente. Si el hombre tiene eh. que no, no, volver. Ya, ya, ya lo otro no, ya Si el hombre tiene que volver antes de que Biden no, coge el no poder. Vuelvo, yo de, cuando yo vuelva, cuando ya esté mi presidente, Biden. No, que tú no das tantos viajes seguidos tampoco. Ay, Como amigo mío que. <risa> Que va a transmitir el celular. ¿Cómo que tú dices? ¡Ey, ey, ey! ey ey, es tu frego, blanco de vacaciones. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué vacaciones, ¿Y qué? ¿Qué está hay gente que se va por Nueva York, Genesis. Y termina haciendo el programa por teléfono. Ahora, yo estaba allá en Nueva York. Y Casualmente, una persona puso la música de La y del Meloso. Muy pegado allá. Muy pegado. Suerte a Dios que el coronavirus. Mi ¿verdad? comentario, yo dije yo: esa muchacha tiene mucho talento, la gente la quiere, pero la perversa, en mi siendo, opinión, está haciendo honor a su nombre. La perversa, Jorge Luis, la tiene, la tiene mucho talento, pero no tiene cerebro. Diga. Pero es una fracasada mental. Men, no, no, una fracasada. <risa> Lo dije yo. Se salvó el meloso que salió de eso temprano. Digo, ella tiene, anda atrás de ella. Tiene amigo. razón. ¿Eh? No, a me viene oye, atrás de oye ella. El meloso va a progresar sí. hermano. <risa> ahora. que tú me echas para adelante. <risa> la perversa es la chamaquita. Una de las muchachas más pegadas ahora mismo. Y, y eso está bajando. Porque la otra, ¿cómo que se llama? La de que, Brush. si no me atraca. <risa> la enemiga de ella. <risa> Yailín. Yailín. Yailín. Y cómo se llama y la Ros María. Están ah, no, en su vida y Bien, la perversa la siento en picada. Empicada. ¿Y sabe por qué usted está en picada? Por porque antes de a yo a irme tío? de aquí del programa, ya lo no primero que veo es un video de ella arriba de un carro dando golpe de barriga y hoy presa porque anda desacatada como una loca. Yo me imagino. <coughs> Que cuando abran el toque de queda a la pebeza la van a tener que internar en el home o en la plaza de la salud de tantos romos que se mete la pebeza. Pues esa muchacha no tiene control. Una muchacha con tanto talento Eso es Eso tiene la mente una, una, y es una fracasada porque no está haciendo las cosas como se deben Una muchacha que puede tener ahora mismo todo lo que ella quiera. Disfrutar la vida como ella quiera. sí ser grande, trabajar para ser grande, y vive una mente estúpida. Tú eres un muchacho, ¿tú tiene hijos, no tiene dos hijos, no tiene una hija, un hijo, que es yo? Entonces, esa mente fracasada de la perversa, la va a ser fracasada. Así mismo le voy a poner el título. La mente fracasada de la perversa, fracasada, aunque tenga mucho talento, Sí. No, que si la verdad, porque uno admite las ya, cosas. Mire mi, ¿eh? picante. Eh, mi, Señor hey, Dios hey, mío. Hey. Hey. Mira mi, mi, picante, flaco. yo ¿qué picante. Fueron tu en Nueva York, eh? Son un lío. Entonces, <risa> la perversa tiene mucho talento, pero vive una vida muy loca. Y ella va a fracasar su. Óyeme. A veces, existe personas. No, ah, mira que bien que usted mencionó la noche, flaco. Rochi es una gente que canta música para desacato. Pero Rochi está bajo perfil. Sí, en su casa, sí, sí. Eh, va para el barrio, hace coro con el barrio, se va. La perversa no se está manejando de esa forma. Se está manejando muy mal. Bien meloso dice que camina y huevo. no para, va a ayudar que iglesia, ella que, ella avance. Porque es una tipa que no le da mente a nada. Esa muchacha, óyeme, Ay, Meloso. Ella no sabe en su, su cerebro. Es su, por eso yo digo que el día que la perversa, si, la, si abren el toque de queda y quitan, que por cierto, por pues 145 días más. Del toque de queda no, corrige. Del estado, el estado de emergencia. Están de emergencia. Está pidiendo el presidente. Pero que también se sabe. Pero que de toda la queda va a seguir. Igualito. Es un negociado. Pero. Si la perversa tuviera, oye, aparte de los cuartos que se está buscando ella por el streaming, tuviera ella en la calle tocando fieta hay, Ay, diario. Un desacato fuera. El romo que se fuera que a se metiera a... la perversa, tú lo llenas en el Mar Caribe no, no. y se bota. Decir, dice que, que el dueño de la fiesta dijo que la gente no está tomando romo, que es la misma estinta que se lo está bebiendo. Si tú le das 100 mil pesos a la cerveza, son 100 mil pesos. Saludo a Víctor, mi hermano y mi amigo que está viendo el programa. ¿Cuál pues Víctor? el apellido, hay mucho Víctor. Víctor Armanza, que, que canta la canción al inicio del programa. Pero miren qué pasa. Pues perversa, cierto que está mismo. pegado, Víctor, que, que lo dejan abrir este programa, porque no estoy mundo sí, que lo abre el programa. Vi, eh, la el perversa, programa, la eh. perversa, debe entender. Por favor, perversa. Si es que tiene materia gripo, que yo no creo Por que favor. tenga. Por favor. Tú tienes mucho talento, Flato. estás en un momento, si sigues así, vas a fracasar, porque tienes una fracasada de mente, perversa, tú tienes una mente fracasada, una tipa que coge para una caravana, que es figura pública, sin mascarilla, en la cola de un motor, de un pelotero, o quien sea, pues cierto, el pelotero guisó no guisó. Porque ella no cayó presa. No, yo vi que Meloso tiró pa' de puya. Meloso, suelte en banda. Me dicen que Meloso, de que estaba llegando eh. Higüey allá a la vacía. Suelten banda. Prendiendo eh. una vela, dándole gracias a Dios que salió de esa cosa que le dicen la perversa. Mm. Pues yo creo que iba a seguir llorando ahí, un llorón. Meloso, suelte su en banda. <risa> ahí no hay nada. Ahí más. no hay vida. Cállate pues atrás a Yailín. El meloso hace menos el ah, que ella. Ella. No. El, el meloso es más tranquilo. Se, se demostró que la fracasada y de, que, de la, la, relación y que de la problemática de la <risa> relación es ella. Porque mira cómo está la mujer. Y si comiendo ya no. Eh, yo no veo a meloso haciendo sí. ese tipo de show en la calle. No. yo me se maneja muy bien. Mira, mira, mira. Ese es el pelotero. Sí. ¿Cómo que se llama el eh, eh, Carlos. Carlos, no, ¿qué? No me acuerdo bien. No me acuerdo Carlos, que tú estás protegiéndolo. No, no, se llama Carlos. Cuidado, que tú, tú, tú estás protegiéndolo. ¿Es de los gigantes? Creo que es Carlos Martínez. ¿Es Car de los gigantes? No, no. Si fuera de los gigantes, no te lo mencionaré, lo primero. ¡Ah! Si, si fuera de los gigantes, no te dijera el nombre. Protegiendo gente. Y si, aquí. y si sé que te va a llegar el nombre, he visto que te llegue. Señores, ¿Me entiendes? quiero mandar un saludo y queremos, que no lo había dicho públicamente porque mm -hmm. no estaba aquí, <risa> eh pero que tenemos que apoyar a los gigantes. Claro, hay, sí. hay que apoyar a los gigantes, verlos por Telenor, disfrute su partido, cómprese, iba a poner, eh, por favor, si hay un negocio de comida que quieren patrocinarnos, no, porque yo iba a decir, ve hasta el sitio para que te comas, pide tu delivery y ve a los gigantes, pero y no podemos, porque no hay gente. Siento que tenemos que esperar que Salud Pública le dé break, tanto a los gigantes como al Licey, para poder jugar, porque estamos suspendidos, tú supiste. Ah, no, por el COVID. COVID. ¿Estamos suspendidos por el COVID? Sí, estamos suspendidos por el COVID. Flaco, ¿no sabía eso, ¿no? Sí. Creo que hasta el viernes la próxima Suspenden los juegos. Suspenden el Licey, Suspenden los gigantes. Suspenden todo. Y no suspenden... ¡A la, la pereza.